La hidroponía es la técnica para cultivar plantas sin suelo agrícola. Y el doctor Rodolfo de la Rosa nos explica en qué consiste su proyecto de investigación encaminado a mejorar los aportes nutritivos de las plantas cultivadas con este método. Mi proyecto que les, que les voy a comentar eh, está relacionado con las soluciones nutritivas que se utilizan en hidroponía, específicamente la producción de hortalizas bajo invernadero. Eh, esta técnica pues, eh, utiliza de manera comercial ya soluciones nutritivas que pues, se venden de manera pues, comercial en productos, en, en, en formulaciones, ya que te vende alguna empresa de agroquímicos sin embargo, eh, pues la mayoría de los invernaderos utiliza una solución nutritiva, es decir, una mezcla de agua y nutrientes eh, ya establecida que a través de investigaciones y a través de la historia, pues se ha ido definiendo para tener eh, pues el mejor resultado en la planta. Las soluciones nutritivas, esta mezcla de agua y nutrientes, eh, tiene ciertas proporciones de los nutrientes, ciertas concentraciones que deben ser cuidadas para que la planta tenga la mejor respuesta y también para que no tenga desbalances en su desarrollo y pueda tener el mejor rendimiento y la mejor producción eh, que se pueda lograr entonces mi trabajo de investigación precisamente consistió en variar estas proporciones estas concentraciones de los nutrientes en las soluciones nutritivas y pues observar ¿Qué respuesta tiene la planta eh, utilizando esta solución nutritiva muy específica que nosotros, digamos, por decirlo así, diseñamos y pues observar qué respuesta tiene la planta en ello? Eh, la solución nutritiva que nosotros desarrollamos fue mm, cotejada o comparada con una solución nutritiva testigo, por decirlo así, que es conocida como solución nutritiva Steiner, o solución nutritiva universal entonces eh, pues hicimos esta comparación entre ambas soluciones nutritivas en un cultivo de lechuga eh, porque un cultivo de lechuga bueno pues porque Zacatecas tiene un, un lugar pues importante en la producción de lechuga sobre todo en el área de Loreto y sus alrededores y por eso es que es un cultivo importante que debe ser pues analizado en cuestión de nutrición eh, eh, para ello pues se desarrolló este experimento y pues se, se han obtenido resultados interesantes ya que al aumentar la concentración de un nutrimento llamado nitrógeno en las plantas de lechuga pues se observó un mayor rendimiento, una mejor respuesta de la planta y pues eh, esto va a favorecer a los productores ya que pueden aumentar con esta formulación su producción, su rendimiento y por consecuencia pues sus ingresos también eh, en la cuestión económica, entonces está muy interesante este proyecto y pues gracias a ello también se ha generado información publicada en algunos artículos científicos en algunos congresos también como el Congreso Nacional de la Ciencia del, Cielo, del Suelo perdón, y este pues es muy interesante la información que se está generando aparte de contribuir a una tesis de licenciatura que surgió también de este proyecto establecido. Les agradezco mucho y pues que tengan el mejor de los días.